¿Van a tomar vino? No. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, venga, vale, pinto. Bueno. Traiga uno que no sea muy caro, que no andamos muy bien. Te imagino ya. Que insinúa? Que no tenemos dinero para pagar un buen vino. Yo solo lo decía porque les vi muy jóvenes, solo por eso. Pero bueno, pero, ¿pero usted qué se cree? ¿Que puede llegar aquí y tratarnos como perros? O? No era mi intención. Que no era su intención! Pero ¿sabes lo que pasa aquí? Que usted es un mal camarero. Les traeré el vino de la casa. ¿Y por qué no es Froderich Fronconstein? No se pronuncia Algor. What does it actually mean? What's he talking about my wife? Because if he was talking about my wife, I swear to God. Carmelo nunca nos da libertad para divertirnos. Siempre está ahí con sus gallolas. What the Why did you put them in the backseat? Don't worry about it. They're supposed to be in the trunk. I need to give an eye on them. But we're supposed to be more discreet. We're many in blood. Uh, no. Everybody can see no them. No problem. What do you? Oh. Stay calm, we almost there, okay? Do you recognize it? You gave it to me, on the day of our wedding. Does it mean anything to you anymore? Do I? Do you even keep yours? When I think about you... <laughs>